Que el eterno sol te ilumine, que el amor te rodee y su Guíe tu camino. Guíe tu camino. San, nam. Hola. Ojalá. Ojalá que mis palabras las y los acompañen. Mentir las palabras no siempre son necesarias para mentir. Algunas veces no decir nada en el momento correcto o un simple gesto puede ser lo mismo que dar la impresión correcta a través del habla. Mentir también incluye decepción o manipulación de la verdad para adaptar las necesidades de crear la comprensión equivocada. La verdad es enmascarada frecuentemente por el giro colocado para justificar acciones. Mentir también puede referirse a contratos o acuerdos por escrito donde nuestra firma indica que acordamos que ciertas declaraciones son verdad. Si sabemos que este no es el caso, o alguna de las declaraciones solo es verdad parcialmente, hemos cometido la acción de mentir una meditación. Contemple el sufrimiento que se causa mintiendo y la posibilidad de ser considerado indigno de confianza por otros como resultado. Recuerde un incidente que usted actuó deliberadamente para dar a alguien la impresión incorrecta. ¿Cuál fue el factor de motivación? Desarrolle un sentido de arrepentimiento respecto a la incomodidad causada. Resuelva evitar mentir, sea sincero, y cultive la confianza en las mentes de las personas con las que usted trata. Resuelva evitar mentir, sea sincero, y cultive la confianza en las mentes de las personas con las que usted trata. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Luis. Solamente estoy aquí para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni lo que debo eh, hablar porque sé que aquel que me envió me guiará. Estoy satisfecho de estar donde sea que él desee porque sé que él está aquí conmigo. Sanaré en la medida en que me ayude a sanar. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis, soy el titular de consultoría laurel soy licenciado en psicología por parte de la universidad autónoma de san luis potosí y el día de hoy estamos transmitiendo desde nuestro consultorio en zona centro bienvenidos bienvenidas quédense a esta psicocharla. quédense en esta transmisión especial llévele llévele llévele se vale hacer sus comentarios se vale hacer sus preguntas y si están al alcance de mi conocimiento con todo gusto y con toda confianza eh, podré responder. Y ah, bueno vamos a, a pasar el link y, para que, a, que vamos a darle autopromoción a esto vamos a meterle autopromoción al asunto para que se pueda mover un poquito más y si alguien desea o tiene la santa voluntad de vernos pues aquí andamos en vivo psicocharla quien quiera vernos quien quiera participar uh -huh. ya me mandaron un sticker de quien elimine mensajes invita las chelas pues no tomo no tomo así que pues no me va a tocar invitar las chelas hoy estamos haciendo la transmisión vamos a mandar el link en el otro número porque tenemos dos números uno donde le doy seguimiento personal a los consultantes y el otro en donde pues damos informes de una forma un poquito más abierta uno es de información general eh, y el otro pues bueno es mi teléfono personal donde le damos seguimiento a los consultantes pues de forma personal bien ya nos conectamos por las redes sociales ya lo mandamos y vamos a comenzar esté quien esté los que no llegaron no importa vamos a darle crán a la lacrán bienvenidos bienvenidas a esta psicocharla y estamos listos para arrancar motores el autocastigo el autocastigo el autocastigo viene de un mito, el autocastigo viene de un mito, de una idea falsa, esta idea francamente errónea es la siguiente, si yo me castigo voy a cambiar, si yo me castigo voy a cambiar, esta creencia puede deberse quizás a que la infancia uno de los métodos preferidos para educarnos pues, fue el regaño, fue el ataque, fue el insulto, eh, fue el castigo. Que sigue siendo, en muchos sentidos y para muchas personas, uno de los métodos pues, comunes en las que estamos tratando de educar a nuestros hijos a base de castigos, regaños, insultos, incluso golpes. Buenas noches José Luis, gracias por conectarte, gracias por tus saludos, gracias por participar en esta psicocharla, quédate eh, si quieres, si está bien para ustedes quedarse, pueden quedarse, eh, será una psicocharla Chirris, porque de aquí nos vamos a una junta de AA, muy cercano de aquí, en el Grupo Potosino. Entonces, será una psicocharla Chirris. Y bueno, en pocas palabras, cada vez que nos portábamos mal, se nos regañaba, se nos prohibía algo. En pocas palabras, nos daban castigos para corregirnos Ahora de adultos, muchos y muchas funcionamos de la misma manera funcionamos de la misma manera en la sociedad a punta de guamazos, a punta de cachetadas o a punta de sanciones económicas de multas y regaños ¿sí? a punta de todo eso a través de las críticas por mencionar algunos castigos piensen en sus compañeros, compañeras, compañeros de trabajo, en sus coworkers, si realmente comenzaron a ser puntuales, si realmente comenzaron a ser puntuales porque la conciencia les revolucionó, porque la conciencia les empezó a germinar, porque decidieron en un acto de virtuosismo el proponerse levantarse temprano y por eso comenzaron a ser puntuales o si empezaron a ser puntuales porque les empezaban a descontar del sueldo. Si empezaron a ser puntuales porque si no, les descontaban dinero o perdían el bono de, de puntualidad. ¿Por qué comenzaron a ser puntuales? ¿Por autodisciplina o porque me estaban castigando o porque me estaban regañando, porque me estaban poniendo dedo, como diría? tenemos tasa de Charmander. Charmander que puede poke-evolucionar a Charizard pero primero pasando por Charmeleon. Esta psicocharla no está patrocinada por Pokémon ni por Nintendo, pero por eso, por eso generaban ese sentido de puntualidad, por el castigo. En resumidas cuentas lo que trato de decir lo que trato de decir es que la gente se le castiga con el objetivo de que se corrija. Entonces, pues es lo que hacemos. Bajo este esquema con el cual hemos estado acostumbrados a funcionar. En llevar ese mismo proceso hacia adentro. Si me acostumbraron que solamente a través de castigos puedo hacer las cosas, pues bueno, voy a interiorizar ese tipo de proceso lo aplicamos hacia nosotros mismos sin embargo si empezamos a echarle más ojo, si empezamos a meterle más detenimiento si empezamos a observar más allá uno se puede dar cuenta que aunque exteriormente aunque exteriormente el castigo funciona como medida de corrección interiormente no sucede, no sucede así probablemente exteriormente una parte de la conducta quede suspendida o quede bloqueada o quede en paréntesis, ¿sí? pero interiormente no sucede así. No es solo que no se deba autocastigarse. La, la verdad psicológica es que el castigo, el castigo es algo que yo no puedo impartirme a mí mismo. El castigo psicológico es prácticamente imposible. Es psicológicamente imposible. Primero es importante señalar: primero es importante señalar que en la infancia, quizás, quizás, y en algunos casos, y sin violencia, sin violencia, pero quizás en algunos casos, sí se necesitan los castigos. Debido a que un niño no puede saber qué es bueno, un niño no puede saber qué es bueno o qué es malo, además de que no puede tener autocontrol. Por lo tanto, para ayudarle a este niño a entender aquellas cosas que son dañinas, como por favor niño, por favor hijo, no te tomes el veneno para ratas, por favor hijo, no agarres el cactus con las manos, eso te puede dañar. De muchas cosas. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por tu saludo. Gracias, Daniel. Gracias por sus psicosaludos. Gracias por conectarse. Se valen hacer comentarios. Gracias por sus reacciones. Se vale compartir. Y bueno, pues sí. Al niño hay que entender, hay que ayudarle a entender que aquellas cosas pueden ser dañinas, el matarratas y el cactus, para poder interiorizar el control de su conducta. Y así poder evitar que los castigos y los regaños sean continuos. Ese es el objetivo. Desgraciadamente, muchas veces el castigo, que no es lo mismo poner un límite con un castigo. ¿Sabes qué? Tú hiciste esto, por esto sucedió esto, hijo. Y esta es la consecuencia de esa acción Porque todo tiene consecuencia. Toda acción corresponde a una reacción. Y la consecuencia de esto, hijo, es esto. Lamentablemente, lamentablemente y erróneamente, el castigo va acompañado de humillación. Que son cosas totalmente diferentes. No tiene por qué. Una cosa es que ya exista una consecuencia per se y otra cosa es que ese castigo venga acompañado de una humillación o que venga acompañado de un chantaje emocional o incluso llegar a denigrar al niño lo cual es muy dañino chantajear emocionalmente a un niño, denigrarlo humillarlo es muy dañino nótese que hemos vuelto un poco al origen de la falta de autoestima porque ahí está si nos preguntamos por qué por qué tendré este problema de autoestima por probablemente ahí hay una raíz probablemente ahí viene una de esas raíces el que constantemente fui humillado el que constantemente fui denigrado el que constantemente tuve chantaje emocional por parte de las personas por eso muy probablemente tengo ese problema de autoestima. Muy buenas noches, Adriana. Gracias, Adri. Te seguimos, este seguimos al pendiente, Adri. Gracias por saludarme. Gracias por tu reacción. Qué bueno que estás aquí. Mándame. Mándale muchos saludos a tu papá, a tu mamá, señora Elvia, si por ahí nos está escuchando. Citlali a todas, a todos, señor. Qué andamos. Gracias, señor Andrés. Andrés, muy buenas noches. ¿Cómo está, señor Huerta? Muchos saludos también a su familia, a todos sus hijos y sus nietos, a todo el clan Huerta, extraordinarias y maravillosas personas. Ojalá pronto se nos haga una platicada, una charla. ¿Por qué no? Siempre es un placer platicar con usted, señor Huerta. Gracias. Buenas noches, señorita Cocoro, eh, ¿cómo está usted? Le mando también un abrazo y un corazoncito también. La señorita Cocoro es, es la puchurrumina, no crean que ando de volado, es la mamá de mi bebé. Eh, pero bueno, andamos aquí en el... Muchas gracias. Muchas gracias, Itlali, también. Y acuérdate que tenemos esa práctica de meditación pendiente muchas gracias estamos aquí al pendiente y gracias por sus comentarios entonces pues sí si queremos educar y eso es para todos los que somos papás para todos los que somos padres o madres si queremos educar bien a un niño a una niña puede que por ejemplo se le prohíba la televisión ok se le puede prohibir la televisión como un castigo se le puede prohibir como un castigo, pero solamente se le debe imponer la prohibición. Que debe ir acompañada de frases como, que no debe de ir acompañada de frases como, eres malo, eres odioso por portarte mal, eres fastidioso, eres flojo. Ok, te voy a prohibir la televisión porque es consecuencia de no haber hecho la tarea. Pero de eso a que eres un flojonazo, de eso a que eres un miserable, eres igual a tu papá que es un flojo y que nomás está tirado todo el día, eres... ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene? Samantha, muchas gracias por tu saludo también. Gracias Samantha. Esperemos que también pronto pronto podamos charlar, porque de eso se trata. ¿sí? A mí me gusta que los espacios de todas las actividades que tenemos, que son varios, no nada más, es la sesión uno a uno, se vuelva pues, algo cotidiano, algo ameno, que se sienta cómodo. La terapia no, no puede segregar a las personas, o no debería segregar a las personas. Por eso es que ustedes vengan, compartan, que lo veamos como eso, como una interacción genuina. Muchas veces el que termino aprendiendo más soy yo. Por qué? porque los veo como eso los consultantes las consultantes somos iguales somos iguales en el sentido de la apreciación y del apoyo en conjunto por eso somos compañeros de viaje esta visión del terapeuta y del psicólogo como jefe autoritario que patologiza o denigra o ataca en lugar de ser pues este compañero que desde su humanidad propulsa progresivamente el intercambio de ideas, pues es mucho de lo que estamos propulsando aquí, que no es el hilo negro. Pero bueno, seguíamos en el ejemplo. Gracias por todos sus saludos, de verdad, de corazón. Muchas gracias. Y regresando al ejemplo del niño, ok, ya le prohibiste, ya le prohibieron la televisión. Bueno. ¿Qué ganamos con insultarlo? ¿Qué ganamos con humillarlo? Porque si no, si se le añaden esas frases, ¿sí? el niño va a quedarse, va a aprender que cuando se equivoca es también una mala persona. Si el castigo se proporciona de manera correcta, si el castigo se proporciona de manera correcta, lo que el niño está aprendiendo es que existen consecuencias en la vida, claro. Claro. Claro que existen consecuencias en la vida por lo que uno hace o lo que no hace, ¿sí? Hay consecuencias en la vida por lo que uno hace y por lo que uno dice. Hay consecuencias en la vida por lo que dices y por lo que haces. Y también hay consecuencia por lo que no haces. Y también hay consecuencia por lo que no dices. ¿Sí? Pregúntenle a los de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué pasa si no pagas la luz? ¿Hay consecuencias? Es que fíjese que sí, quiero pagarla, pero fíjese que tú... Y es que... Ah, está bien, no se preocupe. Vamos a hacer la excepción con usted. Usted no va a pagar la luz. No creo que funcione de ese modo. En la vida hay consecuencias por lo que se hace y lo que no se hace, por lo que se dice, y por lo que no se dice. Y un castigo, aplicado de la forma correcta, está haciendo que el niño, ojo, y de la forma correcta sin violencia también, pero aplicado de la forma correcta, le enseña que existen consecuencias en la vida para las cosas que uno hace. Pero si se le añaden las frases humillantes o degradantes, el niño va a aprender que entonces si me equivoco soy un inútil, si me equivoco soy un estúpido, si me equivoco soy un fracasado, si me equivoco soy un imbécil, si me equivoco soy un malo. Entonces, ¿cuánta gente, cuántos profesionistas extraordinarios o, o personas, adolescentes o mayores de edad, me llegan a la consulta con la idea de que por equivocarse son Idiotas o por equivocarse son malos o que no se permiten la idea de fracasar, porque si fracaso soy horrendo o la gente me va a despreciar por hacer algo equivocado. Cuando todos nos equivocamos, todos nos equivocamos, todos solamente la conciencia, el ser superior, sabe cuántas veces me he equivocado en estas psicocharlas, no lo sé. ¿Cuántas veces me he trabado? Muchísimas. Todos nos equivocamos. ¿Sí? Y en lugar de corregir a un niño, si el niño nos dice 2 más 2 es 9, 2 más 12 es 9 no le voy a decir, ¡ah! Perfecto, eres brillante. ¿No? Pero tampoco le voy a decir, eres un imbécil. ¿Qué te pasa? Estás orate me va a salir lo neurótico de que cómo puede ser que a estas alturas no sepas, condenado niño, entonces qué haces en la escuela? Pues ahí el frustrado soy yo, ahí el acomplejado soy yo, ahí el que no comprende que las personas llevan su ritmo y que ese aprendizaje gradual es algo que la gente va, y sobre todo los niños, Van interiorizando poco a poco Y sobre todo más con el ejemplo Si no tenemos la paciencia Para llevar a cabo con bondad Más que una corrección Un encauzamiento Ok hijo Tú dices Que 2 más 2 es 9 ok? Vamos a ver Vamos a ver nada más yo tengo aquí dos bolitas, dos manzanas, ¿te acuerdas? Las manzanas que nos comimos la otra vez. Bueno, vamos a traer otras manzanas. Aquí hay dos. Yo me como una. El bebé se comió otra. Van dos. Tu mamá se comió otra. Tres. Y la tercera que agarró el perrito y se la llevó. ¿Cuántas manzanas son? ¿Mm? Ya hasta se vuelve divertido. Pero hay que tener mucha paciencia, para nosotros mismos también, y el cuestionarnos por qué nos cuesta tanto trabajo ser pacientes. Entonces, ahora bien, tengamos en, cuenta, tengamos en cuenta que una persona adulta no debe ser tratada como un niño. Una persona adulta no debe ser tratada como un niño. Si como adultos cometemos un error, sabremos que tenemos consecuencias de nuestros propios actos. El castigo es natural Y hasta cierto punto automático No es necesario decirse nada Basta con saber Que si uno quiere hacer algo bien Y se equivoca La equivocación misma es punitiva Ya, ok Si te equivocaste, ese es tu castigo ¿Ya te salió algo mal? Bueno, ese es el castigo Pues tengo que afrontar las consecuencias de tu error Si yo decidí hacer algo O, o por alguna situación fallé en algo, me equivoqué en algo. En el, en el Samsung, donde fui cajero, así no la aplicaba. Si te faltaba dinero, te lo cobraban. Al final del corte, si te faltaba dinero, ¡pum! A la nómina. Ya, ese es tu castigo. Ahí estaba, lo tenías que pagar. No había de otra, lo pagabas y ya. Pero si aparte me ataco, si aparte me agredo, si aparte me insulto que soy un estúpido, un imbécil por porque me faltó dinero, porque cometí una equivocación, pues entonces el que se está denigrando es uno. El que se está denigrando y atacando es uno mismo. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Vamos a suponer, vamos a suponer que yo le hablé mal a una persona. Vamos a suponer que yo le hablé mal a una persona. Y me doy cuenta que fue un error. ¿sí? La reacción de esa persona hacia mí es precisamente mi consecuencia. Es mi consecuencia negativa la que indica que lo tengo que corregir. Entonces, el que yo me regañe. El que yo me insulte El que yo me castigue No va a solucionar nada No va a solucionar nada Si yo me ataco, me denigro, me insulto Si todavía Para acabarme de Para que se me quite Me voy a ir de rodillas hasta la casa ¿Sí? Eso no va a solucionar absolutamente nada. Simplemente debo reparar el error. Ya la regaste, ¿ok? Repara el error. Pero es que soy un estúpido, soy un imbécil, porque... Simplemente repara el error. Repara el error. No te atormentes tanto. No te mortifiques tanto. No te latigues tanto. No te azorrilles tanto. Solamente, solamente repara el error. Solamente. Ahí está la embarrada. Ahí está. Ya se te cayó. Ya se embarró. Repáralo. Trapéale. ...con un trapito... ...ya, mira... ...límpialo... ...es que siempre me pasa esto a mí... ...porque soy... ...pero es que soy... Sí, ...el insultarte, el atacarte... ...no va a resolver... ...absolutamente... ...nada... ...cuando uno se castiga a uno mismo... Cuando uno se castiga a sí mismo, estamos complicando el proceso. Estamos complicándolo, lo estamos haciendo más complicado. Un autocastigo es un proceso interno. Es un proceso interno que opera en un nivel profundo y además es característicamente denigrante. Entonces, el resultado: el resultado de que de por sí ya la regaste y te vuelves a atacar, el resultado es que cada vez uno se siente peor. Uno se va sintiendo peor. La pregunta que me planteo en esta situación sería la siguiente. Es la duda razonable. La duda razonable de hoy. ¿Cómo una persona que se siente cada vez peor va a poder, va a poder corregirse a sí misma? Una persona que se está atacando continuamente, que se está agrediendo, que se está automaltratando, ¿cómo se va a poder corregir a sí misma? ¿Quién dice yo? Él responde. ¿Cómo le va a hacer esa persona? Esa persona que siempre se está atacando, ¿de dónde va a sacar fuerzas para poder corregirse a sí misma? Bueno, cambiar, cambiar nuestro comportamiento y nuestros aspectos psicológicos es muy difícil. Cambiar nuestro comportamiento y nuestro aspecto psicológico es difícil. Por eso eso de las terapias expresas. Eso de sana a tu niño interior en un fin de semana. Deja tu alcoholismo y tu, droga, tu drogadicción en un fin de semana. Libérate. Libérate. Cambia tu vida con este taller de dos días. Esas terapias express. En mi opinión. Sirven. Pero para abrirle un poquito la mente a uno. Como experiencia. Como experiencia para soltar un poquito lo rígido que tenemos. Pero el cambio es progresivo, sin prisa pero sin pausa, sin prisa pero sin pausa, entonces el cambio es difícil pero sintiéndote mal, sintiéndote mal y atacándote es prácticamente imposible, entonces por favor si una recomendación de año nuevo les puedo ofrecer yo hoy, por favor, vamos, a los que sea que me estén escuchando, vamos a suspender el autocastigo, vamos a suspenderlo, vamos a observar la falsedad de este autocastigo. El autocastigo es inútil, es inútil y además es un obstáculo para cambiar. Ya no te castigues, el autocastigo es inútil, no necesito castigarme, puedes repetir, puedes repetir en voz alta después de mí, que te valga, como les digo, quien te esté escuchando, si lo podemos repetir juntos en voz alta hoy, no necesito castigarme, no necesito castigarme. No necesito castigarme más. No necesito castigarme más. No necesitas castigarte más. Si yo actúo mal, si yo actúo mal, solo tengo que admitirlo. Solo tengo que admitirlo y saber que voy a tener consecuencias negativas. Ahí está. Ahí está el castigo de la vida. Y ya es suficiente. Ya. Que el pájaro te haya aventado... ¡puff! La popó encima... Ya. Es suficiente. No te ataques después de eso. Y ese suficiente... Es lo necesario para que tú quieras hacer las cosas bien. Ahí está tu lección. Una lección nada más. ¿Sí? Además... Con el autocastigo aparece otro proceso muy perjudicial y muy importante. Quizás, quizás lo más absurdo del autocastigo es que al infringirlo, al infligirlo, se actúa como si hubieran dos personas dentro de uno. ¿Se han dado cuenta? Cuando nos autocastigamos es como si aparecieran dos versiones, una mente dividida. Una que castiga y la otra que regaña. Ahí está mi voz regañona. Ahí está mi voz criticona. Ahí está mi voz castigadora. Ahí está. Y aparece. Y se divide. De por sí ya estábamos medio disociados. Aparece. Espérate. Eso complica más la situación. Si aparece el regañón y el castigador. Espérame. Para la propia mente... Para la propia mente, eso es una confusión. Y esa confusión, todavía esa confusión de niveles, complica mucho más la situación. Y la mente se empieza a desconcertar, porque en realidad, en realidad no puede ser juez y parte. Yo soy uno. Y repetimos, yo soy uno. Yo soy uno. En el Zen, el Zen es estar en el centro, el ser. Y el ser es uno. Yo soy uno. Yo soy uno. ¿Quién regaña a quién? Cuando yo cometo un error o ejecuto una mala acción, lo hago yo completo, todo. No fue Satanás que se me metió en el cerebro. Sí. No fue la señora que hace brujería Que sus vibras me llegaron y me hicieron hacer No, no fue el mercurio retrógrado No, fui yo Y yo ejecuté la acción Yo Y yo soy responsable Aunque a veces parezca Aunque a veces parezca Que hay otra parte de mí Que hace las cosas y otro lo observa Aunque a veces parezca eso No yo soy responsable, completamente responsable de lo que hice o dejé de hacer. Yo soy responsable. Entonces, reitero, reitero, cuando me regaño, mmm, sucede ese proceso en la que mi mente se divide y actúa como si hubiera dos personas, una que juzga y una que castiga. Y hasta tres, porque está la que juzga, la que castiga y la castigada. Espérame, ya son muchas personas en mi mente, ¿no? Sí, ¿han visto esta película de fragmentado? ¡Ah! Ya, por favor, son muchos. ¿Para qué quiero más en mi mente? Con uno está bien. Eso es absurdo, obviamente eso es absurdo. Es absurdo, no puede ser así. Pero a la mente le entra esa confusión con el autocastigo y se detienen los procesos de corrección mental. El que se castiga por equivocarse, peca dos veces. Frase matona. Ya con esta frase matona los dejo. Frase matona. El que se castiga por equivocarse, peca dos veces. El que se castiga por equivocarse, peca dos veces. Entonces, por lo tanto, yo soy responsable completamente de lo que hice o dejé de hacer, yo soy responsable, ya, la consecuencia ahí está, yo soy responsable de lo que hice y lo único que tengo que hacer es corregir el error, corrige el error y ya, no te agobies, no te ataques, no te apedrees, no te eches más, Ya, por si sí está ahí, no la embarres más, ya mira, límpiala, nada más, límpiala. Corrige el error, perdónate a ti mismo, acepta tu responsabilidad. Y así. Entonces, tenemos un par de minutitos. Muy buenas noches, Mike Alemán. Gracias, gracias por tus saludos, muchas gracias. Valoro mucho. Nos comparte José Luis. Gracias por sus comentarios. Tenemos un par de minutitos para comentarios, preguntas, alguna duda que les haya quedado. Tenemos un par de minutitos. Nos comparte José Luis. Dice, no lo había pensado antes sobre el regañador y el regañado. Como uno mismo lo realiza automáticamente, no llego a darme cuenta de eso. Bueno, ya te estás dando cuenta. Ya te estás dando cuenta. Eso es lo, lo importante. Que te des cuenta para que poco a poco... Ese proceso de corrección mental se empiece a generar, pero eres uno completo, eres tú completo, es un yo íntegro. ¿Sí? Hay que percibirnos como eso, ya somos un, un yo completo, no un yo dividido. Pero muchas gracias José Luis, es poco a poco. Bien, gracias por sus saludos, se valen sus reacciones. Si alguien por ahí se conectó y no alcanzó a saludar, todavía es momento de saludar. Dejar alguna eh, idea, algún comentario, cualquier cosa. Estamos aquí, como les digo, solamente para ser útiles. Acabándonos el tecito en la taza de Charizard. Eh, no se regañen si llegaron después. Si llegaron después, no pasa nada. Con toda confianza pueden ver la transmisión que se queda guardada. Y nos dice Alan Espino, Espino un consejo, ¿cómo agarro confianza de los padres? Alan Espino, Espino. Ah, creo que dejaste por ahí un, un mensajito. Pues sería muy interesante poder charlar a profundidad. Pero lo que te puedo decir es que, así breve, como comentario, es que uno puede confiar en los demás cuando uno confía en uno mismo. Si tú confías en ti mismo, puedes transmitir confianza en los demás. Y si uno es una persona congruente, ¿qué es ser congruente? Que se alinee lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que siento. Si yo pienso que quiero una coca, digo que quiero una coca, siento que que quiero una coca y voy por una pepsi algo tengo que empezar a algo tengo que empezar a cambiar algo tengo que empezar a mejorar y por eso estamos aquí abiertos a poder ofrecer apoyo paso a paso poquito a poco pero acércate acércate y mándanos un mensaje y con toda confianza podemos asesorarte más a profundidad pero muchas gracias braulio a ah, mucho gusto braulio cómo estás Muchos saludos, Braulio. Bueno, pues aquí estamos. Ya varios años aquí, viviendo en serenidad. Justo a punto de ir a una junta de AA. Entonces, muchas gracias, Braulio. Te mando un gran abrazo. Me da mucho gusto saber de ti. Y ojalá pronto podamos ubicarnos para charlar. Esas amistades de hace varios años siempre es bueno... Reubicarse viene como un, un aliento de, de cuando estábamos en la secundaria y todas las cosas que, que se nos ocurrían hacer. ¿Mm? Pero nos hemos ido corrigiendo, poco a poco, sin prisa pero sin pausa nos hemos corregido. Gracias Braulio, un abrazo. Y bueno, si no queda más, eh, Alan, con toda confianza, acércate el resto de las personas que vean este mensaje. Les puedo decir que si hay una solución... Gracias por su apoyo. Nos estamos viendo en otras escucharla pronto. Buenas noches. Bye.